Buenas tardes amigos y amigas, de la hora de, de Burlingame. Estamos como ahí dice, estamos en la séptima, esta es la séptima fecha del Campeonato de Futsal de la Divisional C, de la Asociación del Fútbol Argentino y ya podríamos decir las tardecitas de Almafuerte, que es el lugar de donde estamos nosotros transmitiendo, creo que ya la sexta vez, ya perdí la cuenta. Eh, Hoy es domingo 29 de agosto y ya vamos a arrancar. Los, este, los citados por el técnico Sebastián Giroma son los siguientes. Carrizo Lucas, Matías Barrios, Aquino Lucas, Sosa Hernán, García Nahuel, Bisbec Jeremías, Solalinde Matías, González Dilan, Mancilla Juan Manuel Mancilla, Chili, Soto Alexis, Arias Axel, Correas Axel. Luis Puerto y Medina Mirko, como dijimos, con la dirección técnica de Sebastián Chiroma. ¿Con quién juegan? Con gimnasia y esgrima de Vélez Arfil. Club que tiene sus años ya, lo hemos conocido. Bueno, esperemos, estoy solo en esta ocasión. Ahí está Federico Cogan diciendo, bien viejo, dale. Federico Torrante, tendría que estar acá, viejo. Me dejo solo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, señoras y señores? Esto acá lo tienen a Triangulito, que están peloteando. Allá está la gente de HEPS reunida. Acá el club alma fuerte, una atención de primera con nosotros. Pudimos entrar un poquito antes. Ahí están escuchando el juramento, como digo yo, del futsal de cada equipo. No... En este caso no lo voy a transmitir por YouTube, solamente va a ser por, este, por Facebook. Eh, la próxima veremos. Pasa que estamos, cambiamos este, la, la conectividad, así que vamos a ver cómo anda esto. Eh, esta es otra conectividad. Salud, Gustavo Villarejo, pero muchas gracias, por favor. Me están acompañando solo mejor, Federico. Pero bueno, va a empezar esta que es la séptima fecha. Va a arrancar el triangulito con la pelota Esperamos lo mejor, decíamos lo mejor Así que te gusta Después, ver futsal Estaba desesperado por el futsal Y lo vas a ver por la hora de Urlingan A través del streaming de Facebook Pero es raro No estar acá con, con Federico Alguna prueba hice alguna vez Con Vélez con que habíamos transmitido La tercera arranca el partido jugando hacia atrás Vamos a ver qué pasa Sale el ataque, cruza Viene cruza al centro Buen contacto Ahí está marcando Gertrudez, juega hacia atrás y la pelota se le va. Levantan la mano, están armando la jugada, se la pasan, la pisan al centro. La pelota pega en el lateral del arco. Y el juez dice que eso es córner. Otra vez de vuelta. El juez para, pide distancias. Me dejó solo los perigos en la torrente. ¿Qué le va a hacer? Es así. Falta en ataque. Queda el jugador de Hedt tirado en el piso. A ver cómo sale Hedt. Vamos a verlo. José juega hacia atrás, lo típica, el armado hacia atrás, buscando que lo vengan a, a marcar, va avanzando, se cuida. Corta el triangulito, recupera rápido, vuelve hacia atrás. Bien, bien, recupera. Un poco fuerte la pelota, no la pudo detener el compañero, la pelota se fue por la banda. Saque lateral. Que va a ser el 15 de Jeps. No sé qué le marca a su compañero. Las tardecitas de Almon Fuerte tienen ese no sé qué. Ese no sé qué de futsal. Pero nace atrás con su arquero que nos vino a saludar apenas empezamos. El arquero de Jeps. lo primero que dice Federico dijo, ¿dónde está? Esto ya es muy familiar, viejo. Que tiene la pelota, lo están estudiando. Las marcas ajustadas tienen tiene triangulito. Bien, bien, bien, atento. Yo con total de tocar una pelota. <risas> sale triangulito por la banda, la revienta. El otro día estuvimos viendo futsal de, de primera, estuvimos viendo Racing. Y San Lorenzo, interesante, la velocidad del juego y además, Y algunos detalles técnico-tácticos, a ver qué pasa acá. E intentó cruzar y lo marcó muy bien. Muy buena la marca. El triangulito. Muy atentos ahí en la jugada. Y Ejeps no pudo seguir proyectando lo que estaba armando. Ahí está Barrios. La pelota va por el lateral, no se pierde, sigue. A ver la y dice que con falta no lo creo así para mí le puso simplemente el cuerpo pero bueno, el juez está mucho más cerca que nosotros y nosotros técnicamente estamos lejos de todo eso arrancan de vuelta con el mismo jugador medio como una copia la salida vuelve a salir está ajustando las marcas el triangulito pierde pisada, acá están marcando entre ellos, Dylan, está proyectando, bien, bien, bien, bien, bien Dylan, muy bueno, muy bueno, intento de jugar por arriba, interesante jugada, y el planteo de las posiciones de los jugadores como por ejemplo Dylan, lo tenemos acá al acostado, cambio del hips. Ah, está molesto en el tobillo izquierdo jugador del Hebs salen hacia atrás la pelota se va por la banda y es saque desde atrás para el equipo de Jeps. el con vestimenta verde ahí salen desde atrás, esta vez sin la marca Cambiaron Bien, bien, bien, bien, bien Bien, bien, bien, bien, bien bien. Muy bien, el triangulito en todas las marcas Siguiendo muy, muy, muy conectados con el partido de los jugadores Hablando entre ellos, es bueno Lateral para Hebs Veremos cuál es el desarrollo de esta jugada. Cuidado. Interesante lo que quiso hacer, pero le faltó un jugador para completar el 1-12 en el área. Dale, dale dale más. Leandro Verón dice, vale, el triángulo. Federico se ríe. Federico, jajá, ja, ¿de qué te reí Federico, está de, de espectador? Bueno. Lástima, no estás acá si no te mandaba a comprar unas empanadas, Federico. Ya que no te puedo... Con Julio te había pegado Federico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, muy bien el triangulito. Muy bien el despliegue del juego. Saque lateral para el triangulito con la posición de la pelota. A ver, a ver, a ver. Le abren de vuelta muy bien está recuperado muy bien cómo juega el NS en bueno, el lateral izquierdo delantero de Heps pega la pelota sale desde atrás Heps al medio a ver qué hace si repiten lo de siempre vienen para acá se abre, corridoso ¿la va a tirar no, el otro cambia no, tampoco elige su lado izquierdo se aleja poquito. Gracias a todas las personas que están siguiendo, que están acompañando este momento mío de soledad acá detrás de las cámaras. Espero por lo menos que mi nieta haya hecho un gol. Por lo menos. y con la pierna izquierda mejor todavía. Luego lo sabremos. Fue la pelota al triangulito Una satisfacción como siempre Poder hacer de nexo Entre la gente de Urlinga que le gusta Y que sigue al triangulito Bien, bien, bien bien, bien Muy bien cortada la pelota De vuelta Está muy presente, muy atento Estamos rusos Gonzalo Estamos todos con vos Marce Me dice, esto parece Las colectas más por menos El pobre desgraciado que lo dejaron solo Con cámara, micrófono y, y logística ah. A ver Bien, bien, muy bien Matías Barrios Dale, Dilan Dilan con la pelota Muy bien, gracias Russo, un beso, un abrazo. Todas, las pelotas muy bien cortadas por el triangulito en todas las áreas. Falta, qué sé yo, como 14.000 años, son 14 minutos, son como mil años luz en el futsal. 14 minutos, tío, uh, recién empezó. Qué lindo que se ahí, qué dinámico. Solito, solito, solito. Ahí está solito. Lateral para el triangulito. Es un deporte donde acá nadie tiene la vacatada. Nadie puede decir, uh, a este me lo como, como dijo el arquero de la selección argentina, te como no. Acá hay que ver. El 1-2 Jugada wow, muy bien armada Muy buen gol de Hebs Vamos a ver qué es lo que tiene planeado. Che, es una jugada preparada, a ver. Estaban buscando el rebote y si salía tenían uno listo. Hay que sacarla. Bien. Seguimos concentrados en la pantalla. Siguen jugando en su cancha, pasaron la mitad de la cancha, a ver qué hacen abrir hacia atrás, hacia acá, vuelta en medio, intentan quebrar el 15 de gesto hizo el gesto al árbitro de que lo habían empujado a nosotros, nos pareció que no, que nada que ver el arbitraje es bueno en general lo que venimos viendo Es eso, buenos arbitrajes, pero también lo que uno nota es muy poca falta. En todos los partidos que hemos visto hay un cambio en la forma de jugar, hay más toque. Puede que haya alguna falta, que uno la puede ver, algún full fuerte, pero en general cuando la pelota para porque se va a jugar. Ahora va que decís esto y a los dos minutos y alguien le parte, que se yo, la pierna al en... mundo. atrás, están estudiando sale, saca bala sale el triangulito lateral de defensa la cruza entendemos que eso es lateral para el triangulito de vuelta Bien Lo marcó bien Ahí lo marcó bien de vuelta? Claro. Intenta con lo mismo, otra vez. Va a ir para acá. A ver qué pasa, abren de vuelta. Intentando de vuelta. Ahí, Arnie, dale. Un poquito más ahí. Un poquito más ahí. sí, ahí sí, ahí sí. Llega vamos. Uh, justo entraba por el segundo palo el 11, siguió derecho por suerte, Matías Barrios con la pelota, afuera. Salvo el triangulito otra vez. Se quedó justo, justo, justito, justito. A ver le pasó el antero. No pasó nada. Vamos, el juez pidiendo juego. Y el juego se hace. ¿Saltá? ¿Saltá ¡Dale! dale. lateral ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Cantando! salió Matías tiró un pelotazo que pasó por arriba del arco o saque desde el fondo el arquero verde el ejército. excepcional ¿no? mano a mano ojo de vuelta Le están cajoteando el rancho diría Federico es un cajoteo así un tanto pero bueno a la buena respuesta veremos qué es lo que pasa este es un equipo que como siempre decimos una y otra vez es un equipo que está en formación pero que nosotros vemos lo vemos mejorando en el detalle día a día pasa, corre toda la mitad busca la falta pero no se la dan ahí sí la falta es a favor de Triangulito cambio cambian dos entró Luis está Dylan acá al lado nuestro Luis con la pelota Luis Puerto que le fue la pelota, pelota para el triangulito. Bueno, pues dice lo contrario Muy bien Dylan El triangulito de las inferiores todos los que están colaborando alrededor de un club ojo la cruza muy bien pero se buscan patear de afuera ¿Sabe? interesante de este contraataque es que no fueron muy efectivos en cuanto a anular la, la defensa, llegaron hasta el fondo terminaron la jugada pateando al arco sigue sí. Matías Barrio con la pelota ¿Vale? muy bien vos ah, a la... ¿Vale, tenés que cortar ¿No? bien, Matías Barrio de vuelta, respondiendo con las dos manos, ando de rebote corner a ver, ¿Vale? buscan el hueco, está bien cuando patean Interesante esas oportunidades que tuvo el de Jepps ahí, bateó que casi casi estaba frente al arco, ¿no? Entonces se encontraba el cuequito, pero entre el bosque de piernas que había ahí, difícil que pudiera pasar. 4 minutos 15 falta. Falta, pelota detenida para el triangulito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. se le fue, lateral para el triangulito, el Chili está en la cancha, saca no se quería ir la pelota, iba rodando sobre la línea blanca, saque lateral de Keps Podríamos decir que es una transmisión digna, dijo uno, jaja, <risas> sacala de ahí eh, sacala de ahí, no jodá Bien, bien, bien, ese nene era de la cuarta, ese nene que hizo eso, ese de la cuarta dásela a tu amigo, bien, bien, lateral Lateral de vuelta para el triangulito que busca la pelota Salvo jef a Jeff y a Jeff lo están cacoteando, lo Urice. bien bien cortado bien cortado bien no la mano reflejos que han Permiso, si quiere pasa Si tiene mira, los chicos de los puntos reflejos que se Nos acompañan El Carancho, a Compla distribuidora de Vergara, Kinemob Lema Seguros, Pet Shop Atmosférico Soldado La Goloteca También nos acompaña Kinderland La Juguetería También nos acompaña El Instituto Güemes Y la gente de Cacho Manía En Vergara 2306 A todos ellos con mucho gusto Lastimado Salió el chico del triángulo Qué caladura Federico Acá estamos con Coña Haciendo el aguante con hiciste algún gol? Ganaste, porque si perdiste, ni hablamos. Qué malo. El abuelo, el abuelo querido, dice. A ver. Ni me hablé, dice si perdiste. Faltan dos minutos para que termine este primer tiempo de soledad. Múltiples planteos se ven acá en este, en este partido. Cosas muy interesantes. El arquero de Hex, tiene la pelota en un tiempo, no da rebote. Tiene el jugador del triángulo encima de él. Corner. ¡Sí! ¡Sí! Y... Ahí estamos. En directo. Desde Alma Fuerte, las tardecitas. Del más fuerte que últimamente estamos viniendo hasta acá, San Martín, ¡oh! lo bien que nos atienden, un gusto estar. Cuando llegamos había futsal, Hugo, perdón, futsal femenino, estaban todas las, las chicas retirándose. Llegamos justito, justito, 10 minutos antes del partido. lema, lema, lema, seguros tu protección es nuestra, prioridad sigue en el partido un desparrame el chico este nueve muy rápido con las piernas El Chile con la pelota bajo el brazo es el número 12. Partido, como les dije, 40 segundos para que termine este primer tiempo. Muy bien, este pibito que tiene la pelota, el 9 tiene un juego de pierna impresionante. Se aguanta el chili. ¡Oh! Se salvó, se salvó verde otra vez. El arquero verde del Gets. Ya lo ha salvado. Y faltan 20 segundos. Se lleva la pelota lateral, 10 segundos. Seguros Pet Shop, el Shopping de tu mascota Atmosféricos y volquete seldado, la coloteca Un mundo de dulzura Aquí de valle, estuvimos con ellos Qué grande distribuidora a Vergara, A bebidas en general A Telecomplex El carancho Frutas y verduras Y también la gente Del Instituto Güemes la gente de Kinderland, esa, esa juguetería gigante, luminosa, que a mí me encanta tanto. Y un abrazo grande para la gente de Gallito, Gallo, Manía, que tiene su local en Vergara, 2306, casi Pedro Díaz. Todas estas personas nos van acompañando, nos acompañan, les agradecemos. Hicimos nota esta semana con gente llegada. Nosotros con KineMob fuimos ahí. Este, nota muy interesante sobre tema de preparación física muy bueno también estuvimos haciendo nota a la gente de Hierro Surlingan que estrena el nuevo local pero además con una novedad de que tenían una herramienta costosa y de alta tecnología como es un puente grúa construido por ellos mismos así que todas esas notas este, las verán este lunes ahí están ordenando y armando faltan 5 segundos para que termine el primer tiempo continúa la jugada acá con pelota detenida para el triangulito si ya le mandé saludos a Coni besos a Coni, recontra besos a Coni es mi futbolista femenina preferida a ver qué pasa están estudiando Ahí está el Chili, con el juez una posición, están viendo todos los detalles. Pero está juego, de vuelta, faltan cuatro. Es segundo a segundo esto. Eso es lo divertido que tiene el futsal. Acaba pumba, está bien. Dos segundos. que de línea de fondo por parte de Jeffs. y va a terminar el primer tiempo luego que termine terminó el primer tiempo mis amigos cinco minutos y estamos de vuelta por acá y desde ya les agradezco la compañía les agradezco el aguante saludo Fede te mando un beso a pesar de todo Federico y un besa con